Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva sesión de club de lectura. Hoy lo que vamos a hacer es leer el capítulo número 11 del libro del niño de pijama de rayas. Lo que voy a hacer es compartir. Lo que voy a hacer es compartir pantalla. Hola, jo hola José Ramón. N ¿Qué tal? ¿De dónde eres? Vamos a Hola, José Ramón, ¿dónde eres? Eh, vamos a empezar ya, Los que los, voy, a, voy a dar turnos para que lean un libro, un, un trozo de, de cada capítulo. ¿Tonio? Cada, cada uno. Antonio. Sí, sí, eh, Manuel. ¿Qué vamos a ver? un capítulo? El 11. Sí. Vale. Os, lo que voy a hacer es compartir pantalla con mi ordenador. Y un, un consejo, y un consejo a los demás, a los demás personas que no lean, que no lean, que, que no les toque el turno, que desactiven los micrófonos para que se escuchen mejor, ¿vale? Me vamos a, no, me vamos a empezar ya. Voy a compartir pantalla en mi ordenador. Eh, y cuando ya me aviséis, está. He. Sí. Sí. Bien. Es eh, Ismael, te toca a ti. No, aquí nada más. no, preguntado no. Y no. Después de que Bruno había preguntado a Samuel sobre ¿Qué? la gente que como de que... es... Eh, perdonar, perdona Ismael, perdonar, desactivar los demás los, los micrófonos, porque si no se escucha muchísimo ruido, por favor. ¿Lo puedes no aceptar más? ¿Eh, qué? Eh, la lectura Sí. Estamos leyendo el capítulo número 11 Del de niño de pijama de rayas Estoy compartiendo pantalla con mi ordenador eh, Ismael, te toca a ti Empezar de nuevo Después de, de que Bruno Había preguntado a Samuel Sobre la gente del otro lado de la alambrada Samuel explicó cómo era su vida antes de llegar a aquel lugar, antes de venir aquí, yo vivía con mi madre, con mi, madre mi padre y mi hermano José. Es un pequeño piso encima del taller donde mi padre fabricaba relojes. Yo tenía un reloj muy bonito que me había dejado a mi padre, pero yo ya no lo tengo. Eh, David, te toca a ti. Voy. «¿Qué pasó con el reloj?», preguntó Bruno. «¿Me lo quitaron los soldados?», respondió Samuel. Samuel siguió contando a Bruno cómo las cosas fueron cambiando en su familia. «Un día, cuando llegué a casa, mi madre nos estaba haciendo brazaletes con una tela que le habían dado. Había dibujado una estrella en cada uno». Y cada vez que salíamos de casa teníamos que ponernos uno de esos brazaletes. Mi padre también llevaba un brazalete en su uniforme. Es muy bonito, es rojo, con un dibujo en blanco y negro, dijo Bruno. Ah, omiguar, os toca a vosotros. Omiguar Castilla-La Mancha. Eh, ¿Dónde estamos, ¿Por dónde andamos? ¿Por dónde andamos? ¿Por dónde pone? Bruno dijo que si, a él que le gustaría en la página 78, estoy compartiendo pantalla. Bruno, Bruno... Bruno dijo, ¿no? Sí. Bruno dijo que, que a él le gustaría llevar un brazalete, pero que no sabía cuál prefería. Si es de su padre o el, o el de Samuel. Samuel siguió contando, contando su historia, aunque cuando recordaba su antigua casa encima de la, la relojería se ponía muy triste. Un día llegué a casa y mi madre me dijo que se tenía que ir de la casa lo antes posible porque ya no podían seguir vi, viviendo en ella a mí me pasó lo mismo esclavizando alegrándose de saber que no era el único niño que se había obligado a irse de casa de su casa bueno, eh, ahora eh, paqui ahora paqui y antonio Paqui y Antonio, os tocan a vosotros ahora. En Murcia. Eh, perdona, se escucha un, un ruido de un perro, por favor, desactivar el micrófono. Paqui y Antonio, abrir el micrófono, os toca a vosotros. Esperar, eh, voy a ver si están aquí. Paqui y Antonio, os tocan a vosotros. ¿Estáis aquí disponibles? Eh, no, entonces eh, Jesús, te toca Jesús de Murcia ¿a mí? sí, Jesús, te toca voy ¿dónde pone tuvimos que irnos? página 78, 78. ¿dónde tuvimos que irnos? sí, aquí Estoy no, compartiendo vale, vale. pantalla desde de mi ordenador. ¿Qué pasó? Eh, es, es la página 78, 78, Jesús. Sí, es, sí. es donde pone tuvimos. ¿Dónde? Es al final de la página 78. 78. 78 8 Sí, página 78 Sí ¿Dónde pone tuvimos? Sí, aquí Tuvimos que irnos a otro barrio de la ciudad donde los soldados levantaron un gran muro que separaba el barrio del resto de la, la ciudad Mi madre, mi, mi, mi padre mi hermano y yo teníamos que vivir en una habitación, explicó Samuel, todos juntos en la misma habitación, preguntó Bruno, todas en la, la misma habitación, y también a, había otra familia, en total éramos 11 personas en la habitación. Aspadeza, os toca a vosotros. Aspadeza. Sí, sí, sí. Por favor desactivar el micrófono de los demás clubes de lectura, por favor, porque no se, no se escucha nada. Aspareza, os, os toca a vosotros. Página menos... 79. 79. Perdona, no se escucha nada. Por favor, desactiva los demás modos de lectura, por favor. Vivimos por meses en ese barrio. Sigue leyendo. Que no me gustaba nada. ¿Dónde llegaron los soldados con unos colmones enormes. No hicieron salir a todos de las casas. Mucha gente no quiso salir y se escondió donde pudo. Pero creo que al final los controlaron a todos y los comandos nos llevaron a un tren. El tren era horrible. Había demasiada gente en los vagones y no se podía respirar y haría muy mal. Continuaba explicando Samuel y me contaba todo esto. Estaba pronto de llorar. Ahora, Maricruz, to te toca. Sí. Mari Cruz. Eso, es. Eso es. Porque lo metí aquí todo en el mismo tren. Cuando nosotros vinimos aquí había otro tren al lado de la tren. Pero creo que nadie lo había visto. Nosotros nos subimos a ese tren. Podría haberse subido al mío. Hijo brudo a Samuel. En el caso de los que había visto la ataqueo del día que marchaba de la iglesia. No creo que pudiera salir del vagón. No había puesto ni Dios a mujer No había puesta. a la ciudad. Cada ciudad después de la cafetería comenzó brudo no eh, se te ha cortado, eh, Maricruz. Eh, ¿Puedes leer los dos últimos párrafos, por favor? De nuevo. Donde no, no había ninguna puerta. No <tose> El señor si mío aporta, había... pero Samuel no ha escuchó. Mónica, te toca. Mónica, te queda, te toca. Hola, espera. Al final en la página 79, 7 donde pone cuánto por fin el tren... M Mónica Mónica, tienes que activar el micro eh, Mónica, está silenciada ¿Ahora? Sí, ahora ah. sí tienes, tienes que leer ¿Cuándo? ¿Por vale, fin? Vale, vale Cuando por fin el tren se paró Estábamos en un sitio donde hacía mucho frío Y tuvimos que venir hasta aquí a pie Continuó Samuel Nosotros vivimos en coche, explico Bruno a, a mi madre se la llevaron, a mi y a mi padre, a José y a mí nos pusieron a las cabanas que hay aquí, dijo Samuel con tristeza. Con, sigue leyendo un poco más. Hasta aquí. Vale. ¿Hay muchos más niños al otro lado de la alambrada? Preguntó Bruno. Sí, cientos, contestó Samuel. ¿Cientos? Qué injusticia. En este lado de la alambrada no hay nadie con quien jugar, ni una sola persona, dijo Bruno. Ahora te toca a José. José, te toca. Adelante. Eh, José, ¿estás ahí? Eh, José Ramón. De Centro de Mairena. Te toca a ti ahora. ¿Estás ahí? Adelante. Para leer. Eh, Jaca, agárrate. ¿Estás ahí? El... sí. Os toca a vosotros. Samuel dijo a Bruno que aunque había muchos niños nunca juntaban, jugaban ni a fútbol ni a nada. Al campo de un rato, Samuel se odía. Todo, todo estaba el estómago de hambre que tenía. Preguntó a Bruno, ¿no habrás traído nada de comer? ¿Verdad? No, siento. Quiero traer un poco de chocolate. Pero sí, os no centro, centro de mayores, perdona. Centro de mayores de Mairena, os toca a vosotros. Eh, centro de mayores de Mairena, tenéis que activar el micrófono para poder participar. Para arriba, tenéis que pulsar arriba. De todo, en la esquina derecha hay una cámara de vídeo y un micrófono. Si pulsáis ahí, podéis hablar eh, eh, para participar en el club. 9, 1, 8, 5, eh, Jesús 5, 6, Javier, Jesús Javier, qué toca. Oh. Entonces, Samuel... Eh, eh, eh, es aquí. Entonces, Samuel... Sí Samuel, de Samuel decidió que era la hora de volver a la cabaña, porque si se enteraban de que estaba ahí, tendría graves problemas. Algún día podría venir a cenar que nosotros dijo Bruno, aunque no estaba seguro de que no fuera buena idea. Si algún día, dijo Samuel... Eh, continúa leyendo, amigo, Ismael. Su yes. eh, es que estás al otro lado de la, la alambrada, dijo Samuel. Ahora, David. David, Berbés, te toca. David, te toca ahora. Eh, David, bebés, te toca a ti. La última página, la, la 81. Tiene eh, la eh, David, te toca. Eh, David, tienes que activar el micrófono para, para poder participar Ah, vale Sí Le ah, escribió, sí. Bruno se agachó y levantó la base de la lanzada. y formó un hueco en el suelo ¿Por qué por él se Ay, podía pasar un niño como él? Los amigos se despidieron y se separaron. De cambio, acá uno tenía ganas de contar a su familia y las aventuras de aquella tarde y de su nuevo amigo. Pero conforme avanzaba y llegaba a su casa, pensó que sería mejor decir nada a su familia. Porque le prohibían volver a ver... ...a secreto... ...suyo y de su... ...ya está... ...bueno, ya hemos terminado de leer el capítulo... ...el capítulo 71... ...el capítulo 11 del Mi Niña de Pijama Rayas... ...por favor, desactivar el micrófono... ...lo demás lectura, por favor... No, Entonces, bien, sí, bien. Sí, bien. Bueno. Miren, okay, espera, eh, mm -hmm. a adverbs, no, los demás de lectura porque si no se escucha mucho vale, uh ruido <risas> <geles> Bueno, ya. Eh, David, esto Ismael, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? ¿A quién? ¿A mí o a Ismael? Ah, no, a ti, a ti David. Ah, vale. Eh, bien, me ha gustado mucho. ¿Qué parte te ha llamado más la atención de este capítulo? La primera. ¿Qué tal te parece la relación entre Ismael y, y, y Bruno? Muy buena. Eh, ahora, eh, ahora Ismael. Ismael, ¿qué tal te, pare sí. te ha parecido el cap bien. este capítulo? Bien. ¿Qué, par ¿Qué parte te ha llamado más la atención? La segunda. ¿Qué te parece la relación de Ismael y, y de Bruno? Buena. Ahora, Omiguar Toledo, ¿qué sí. tal, os, ¿qué tal os, os ha parecido ese capítulo? Bien, eh, me ha gustado. Sobre todo la, la vida anterior de... de bien. De Samuel. ¿Qué, qué, ¿Qué tal os ha parecido el papel de, de Samuel y de Bruno en este capítulo? Aquí la pregunta, Antonio. ¿Qué, qué tal os ha parecido la, relaci la, la relación A de entre bueno. Samuel y de, y de Bruno en ese capítulo? A mí, bueno, Aspadeza, Galicia, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? ¡Bien! ¿Qué parte os ha llamado más la atención? A ver, ¿qué tú? tú? Este de la Estrella Mar Maricruz, ¿qué tal te, os... te ha parecido este capítulo? Muy bien ¿Qué parte te ha llamado la atención más? La página 68. Oh, no. Mónica, ¿qué tal? Los, Mónica, ¿qué tal te ha este capítulo? Pues muy bien, la verdad. ¿Qué, ¿Qué parte te ha llamado más la atención de, de, de este capítulo? vale pues a mí a mí a mí la parte que me ha llamado más la atención es de cuando cuando, cuando el niño se, cuando Samuel se encuentra con, el, con con el chico con Bruno José qué tal te ha parecido este capítulo José eh, José no está eh, Jesús qué tal te ha parecido este capítulo activa el micro Sí, bien, bien, muy bien. ¿Qué parte te ha llamado más la atención? La página 79. Pac, Antonio y Paqui, ¿qué tal los aparecidos de este capítulo? A mí me ha parecido la 81, la página 81. <ríe> Pac, Jaca, Jaca, agárrate, ¿qué tal los aparecidos de capítulo? ...la relación que acababa en el mismo sitio. No. Asombra todo. Eh, centro de mayores de Mairena, ¿qué tal los ha parecido ese capítulo? Centro de mayores de Mairena, ¿qué tal los ha parecido? ¿No está en el centro con el mayores de Mairena disponible? Eh, bueno... Esto es, en, ya hemos leído el capítulo 11 de Niño de la Cama de Rayas. Os vamos, a decir, os vamos a decir la fecha del próximo libro de lectura. Y es el 2 de junio. ¿El 2 de junio? El 2 de junio. El 2 de junio. 2 de junio y, leeremos, y leeremos el, el, el capítulo 12. Vale. Que es la página 83. El próximo miércoles 2 de junio a las 4 de la tarde. Vale. Vale. vale. Muchas gracias por haber asistido a esta sesión pero, de Cul Antonio, Antonio, A las 4, ¿no? A las 4 de la tarde. Vale, vale. El capítulo ah, sí, ¿no? Capítulo 12. Ya nos estamos acercando al final de un Vale, nos vemos. a todos. Muchas gracias. a para la Navidad, la Navidad, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta se ve que los dos días cuando me vi, se me creó. No te sale nada. O sea, que no lo tienes creado el top. Porque no la, no la existe entera. Si estás en tallera ¿Madre mía. mí? ¿Cómo que he hecho con una boleta? Nada, Elena, no te molesta. Ya no sé no te sale nada, ni información ni nada, no nada. ¿Cuál es tu buscador o algo que hay en no <tose>